A mí como indígena hacía a mí me fascina trabajar la artesanía porque a través de la artesanía yo muestro parte de mi cultura. Estoy mostrando a la gente la parte de mi cultura. Desde niña aprendí a trabajar con chocolatillo. Porque antiguamente las petaca hacían de chocolatino.